Hola amigos del canal RANDOM, estamos aquí en otro versus muy épico y en esta ocasión tenemos aquí a Ferdan, muy buenas Ferdan, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal Manos. ¿cómo están? Bien, bien, aquí. Bueno, pues Ferdan se va a enfrentar a la Ia Humana, Azraun, y vamos a ver si por fin alguien es capaz de, de derrotarlo. Así que bueno Ferdan, eh, no sé si conoces el juego... Cuando sacaron yo... este, los videos sí lo estaba viendo, así que sí conozco más o menos, pero igual me gustaría que me expliquen para saber cómo es así al Ah, yo quería ir al turrón directamente, pero si el invitado quiere que lo expliquen, pues, pues explícalo. Pues nada, a ver, eh, escribimos una sinosis en una IA y esa IA pues, nos genera un cartel de cine de una película, que bueno, eh, siempre vamos a poner la, digamos, las sinosis originales. Y bueno, y la película es conocida. O famosa, pero bueno, he eh, tomado precauciones para que Ferdan conozca todas las películas. ¿Vale? Así que bueno, eh, como viene siendo habitual, eh, empezamos con Ferdan. Y esta vez vamos a poner un contador de 20 segundos, ¿vale? Para que la cosa no se alargue mucho. Así que ahí vamos. la puntuación bien! ¡Joder! Empezamos muy fácil. Bueno, Ferdan, ¿lo sabes o no? pero espera. Ahí le di. Ya, recién le pongo en B transmisión. Ya está. ¡Ah, ya! Pues ya está. Quería jugar sin ver el crack, ¿eh? <risa> lo digo, lo digo. Claro, sí, hombre, sí, sí, claro. Dilo. El tiempo corre. Aladín pues, ¿no? Venga, Aladín. Aladín, Aladín, perdón. Bueno, no importa. Venga, Seron. Venga, la, dale ahí. Estas las sabías, ¿no, Sron? Hombre, digo yo. Esos Son mis parientes, al final. Esta gente de Arabia. Bueno. ¡Oh, Dios! Estos son unos Ewoks, eh, pues la, las pelis estas de los Ewoks, eh, Stati Wars, ¿cómo se llamaba? La caravana de los Ewoks que prometí hacer la segunda parte y nunca la hice. <risa> bueno, ¿Es correcto? una película de los Ewoks, en la batalla de Endor, que es la que hicimos en el canal. No, hicimos caravana. Eh, no hicimos la de batalla por Endor. Bueno, no, yo pues creo que no, estas... yo creo que batalla por Endor es la que tengo que hacer, ah. que nunca la hice. Bueno, igualmente hubiera salido lo mismo. Sí. Bueno, la siguiente va, bueno, Venga, va, vamos bien La vamos siguiente bien. también es fácil ¡Megan! Oh, ¡Hostia! ¡Qué rapidez! ¡Mank! ¿Qué rapidez? Pues sí, Megan Joder, espera, espera ¿Qué es lo de atrás? ¿Qué demonios es lo de atrás? El señor, ¿qué es el señor de atrás? No, no, yo digo la cara gigante Con la nariz así, torcida Bueno Sí, hay un problema de narices y tal bueno, Frau. Oh, mira, yo esta no lo hubiera acertado. Dale. A ver. Mira. Oh, esto es. Hombre, Jung, 7 Minimen. No Hombre, a ver, es Star Trek. Claro, ya cuál de todas, ni, ni puñetera idea. Eh... Star Trek. Pff, Star Trek, yo que sé, las de JJ, yo que, sé, que hay 17. Bueno, la siguiente es normalita, ¿vale, Ferdán? Vale. Ya no vamos a acertar más. Ya quédate con. Bueno, normalita o imposible? Mone, mon... Oh, mm, en esta ocasión, eh, no, te fíes, no te fíes de las letras, ¿vale? Eh... Pero, bueno, eh, pistas. Eh, algo que, pistas, por favor. Algo que veas en la cara, expresiones... Eh, es complicado, ¿eh? Se acabó el tiempo. Ha dicho el grito. Screen. No, no es screen. ¿Será un rebote? A ver, pues yo diría algo de zombies. Así que pues alguna de Romero, la noche. Nada, no es la noche. No. no sé si queréis intentar resolverlo conjuntamente. Ya os digo, es muy difícil esta. Es muy difícil. Ha dicho que era normal, pero ahora es muy difícil. No eh... sé, es como gente así poseída. ¿Puede ser la de Smile? Esta nueva. Eh... Van por ahí los tiros porque hay gente... A ver, hay gente sonriendo. ¿Puede dar una pista sobre la película? Uh -huh. Gente sonriendo, y gente tante, que ríe. Pero ahí no está que se ríe nadie. ¿sí? <risa> de bueno, bueno están como eh, poseídos, venga. lo damos Pasamos. por imposible. <risa> es Carrie Movie. Movie? Claro, es de tanta risa. Así bueno, eh, pues vamos con, la, con Dani ahora. Venga, va. Vamos a ver. Oh, Vita Intours. Esta es una peli francesa de gente... Eh, Intours, Via Birsetel, Es que no sé nada de... No joder, ¿qué es esto? Aquí tío? te diría que te fijaras un poco en... qué tienen las caras. Tienen como heridas, bocaos, eh, no sé, algún rollo infección. 28 días después. 28 días, no. Turno de Ferdan. Esto es imposible. Caminos el terror, no. ¿Sí? <risa> ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ah! <risa> sí. ¿Qué? <eres> el... ¿Sí? sí qué sí <risa> son deformes, tío No tres dedos ahí No hay <risa> No pensaba que las fueras sacar, me cago en todo You win, man. Sí, sí eh, Bueno, sí, claro, son los, los caníbales del bosque bueno, Sí, son sí. deformes, por eso decía lo de las caras Pero... Bueno, es... bueno, me ha pillado delantera Primera vez que voy perdiendo, esto no puede ser eh, no está mis tres dedos ahí ah. ¿eh? Bueno, Ferdan Te toca A ver si la IA humana vas a ser. Shaolin Soccer Hostias es qué velocidad. Oye, <risa> oye, oye, oye, oye. Yo creo que voy a impugnar esto. <risa> eh, bueno, será un, oye, tiene el rival durísimo. No, no, me están dando una somanta, vamos. Eh, pira... Esto es piraña de Joe Dante. Esto es piraña. Pero bueno, sí. la piraña de la derecha, yo quiero hacer un remarque de que. No tiene dientes en la boca, le salen los dientes de, de las branquias, o sea, tiene la boca no, arriba claro. y de las branquias le salen los dientes. Pero los de me abajo. me encanta la gente de abajo, hay uno que está haciendo la mierda esta, el de sí. abajo. Una Richardo, pireña con hace, manos ahí abajo. Está haciendo la, la cosa esta que no sé cómo se llama, que hacen los jóvenes. Pero... <risa> ¿Los jóvenes? Bueno, eh, los lo, lo jóvenes de, de, de, de hace 10 años, los jóvenes de ahora creo ah, bueno. que eso ya no lo hacen, ¿no? <risa> Una pregunta. Dime. Una pregunta. Eh... ¿Cuando pones a cada uno le toca sí, sí. algo o, o yo lo puedo decir en momento. No, si, no, tú si a le rebote. tocas round tienes que esperar que él responda. Ah, ok, ok. Hasta que yo te dé paso. <risa> pues nada, nada, no te preocupes. Bueno, siguiente, que esta es para ah, Ferdan. Ok. Piraña. ¿no? A ver oh. si es capaz de sacarla. Si saca esta, vamos. No, no, desde luego. Como saqué esta. Mira, yo ya. Yo te... tengo una que voy a decir. Pero es por decirla, vamos. Uh, uh, ¿El aro? No, no es el aro. Rebote. Eh... ¡Ay! Orfan. Mierda. Or orfan. Orfan. <risa> Mierda. <risa> <risa> en vez de darle al reseteo, le daba eso. Me ha enseñado, para, por si los habéis perdido en casa, me ha enseñado la solución. Bueno, esta, pues, obviamente no vale. No vale. Así que, no, yo hubiera dicho Matilda, ¿eh? O sea, que no, no voy a dármelas tampoco. Eh. Vale, pues, ahora viene la de, la de Sraun. huérfana era, ya. Yeah. La huérfana. Bueno, tiene sentido, ¿eh? No, no estaba mal tirado. ¡Oh! Espera, oh. espera, espera, espera, una serpiente. ¿Esto puede ser las colinas tienen ojos, la vieja? No. Ah. ¿Perdón? Creo que ya sé cuál es. Creo que ya sé cuál es. Es este... Débora. Débora. ¿Cuál es Débora? Es una película de una... No ¿Cómo Débora, no sé qué se llamaba. La serpiente. No. No, si no es fuera, eh, puedo decir No, es, no, de no es una serpiente, ¿vale? No <risa> A, serpiente. Abajo pone Hint Worm Que puede ser Hint Worm, puede ser Dune uh, no. no Pero va de gusanos gigantes Temblores, entonces Sí, temblores Temblores, temblores. ¿Y ¿El tipo de atrás Con la chaqueta así que parece un poquito Distraído, <risa> que tiene la oreja más <risa> grande Que la cabeza eh... ¿Por qué? <risa> no sé será Kevin Bacon le ha puesto uh, la nariz así <risa> <risa> eh, bueno ahora toca a Ferdan verdad sí señor eso es Esto. Ah. el Chato el Chato cuál de maldito vale <risa> sí, el sí, yo digo chat. me encanta que le sale es como un sombrero y le sale la cabeza del propio sí, <risa> hoy oh, sí su sombrero es su su, su camisa no sí bueno, pues la siguiente para Sround. Fácil, esta echando. es ronda fácil A ver Joder, ronda fácil, es que de tiburones Hay 50.000 eh, A, a ver. ver Pues no sé, a fíjate. ver fíjate. tiene Tiburón, en tormenta eh, Hay dinosaurios al fondo, esto es sarnado Bien Claro, ah, es, es, es que... que estaba metido un tornado <risa> Bueno, en un tornado puede ser un, un tsunami Un tsunami Se dice así bueno, vamos con Ferdan. Mm. Esta puede ser muy fácil o muy difícil. Mm. Hola. Y esta creo que la sabe Sraun porque le veo contento. Mm. Bueno, creo que la sé, porque ya sabes que esto... <coughs> no sé. No no sé bien nada en la mente. Ahora el. A ver, ¿Bruja ¿Qué? de Blair? ¿Algo así? Pues no es bruja de Blair, Sraun. En homenaje a Back puede ser una que se que dice. ¡Endogámico! Yes. -creepers? Jeepers Creepers, efectivamente. Y ojo que vamos a empate. Venga, el empate. El vamos a empate, en... es la maldición, vamos no empate te... y le toca a strong. <risas> Dale ahí. ¿Qué coño es eso? Dale, a ver, es como un, un tubo que chupa así a un niño para arriba. Eh, no creo que hayas puesto X-Tro, así que... Eh... Creo que sí. Oh, espera, espera, Yo no, si que... Tiene cara... Oh, algunas abducciones alienígenas. Eh... Creo que sé cuál es. Detalles, detalles. Se, se suben a unos niños a, al cielo, se, nada, se, eh, se los, ladrones de la no. los ladrones de cuerpos, la invasión de los ladrones de cuerpos. Ferdinand ¿Masacre en Texas? No es masacre en Texas. Ah, digo, no, yo me he asustado, digo, ¿qué? A ver, hay niños, y a, abajo, ¿qué hay? Ah, los niños del maíz. Ahora sí. No. Niños del maíz. Bueno. Igualmente esta no cuenta porque bueno, no, es conjunta. No vale, ah, pues. Cae. Otra vez a Ferdam. Esta es, oh. es regalada también. Regalo, regalo. ¿Qué? ¡Qué grande! Hostia, Me esper, encanta. espérate, que, que como no sepa esta no. es joven, a ver, Esfera, espera, Fairdam es joven. Le pongo el marcador, el, Los 20 segundos cuenta atrás, que no lo había puesto. Es que Ferdan es joven, entonces puede que esto a lo mejor... Sí, no, no, no, no... sé, ¿a, ¿a quién te recuerda? ¿A quién te recuerdan? ¿Te recuerda algún personaje, guay? No despistas, coño. Que puedo ganar... Es que esta, esta se suponía que la debería haber acertado. Lado, Lado, Lado. Terminó el tiempo, Ferdan? No sé. ¿Puede ser Street Fighter de Van Damme? Street Fighter. Street Fight Claro, en. Con en Chun Mister... Lee, con. No sé quién es la Barba Blanca. Mr. Pero... Bison Mr. Bison, Van Damme. Bueno, bueno pues espérate. espérate. a punto Espera, espera, que, que esto marcha, eh. Que esto marcha. Que voy a remontar. No, la no. IA humana remonta. Va ganando la IA humana ahora mismo. Venga, va. Me, me gusta lo de la IA humana, ¿eh? Bueno, pues siguiente. Oh, espera, es Super Mario en un laberinto. A ver, yo diría que esto es el resplandor. ¿Crees que es el resplandor? Sí, Super Mario en un laberinto es un resplandor. No, no es resplandor. Es Ferdinand. ¿Pac-Man? No, no es Pac-Man. Así que, solución entre los dos. Es Super Mario. Es Super Mario, bro. Es Mario, bro. Es decir, Mario, pero no pensé que iba a ser tan fácil. Porque ahí estaba Mario. Es que a ver, esta ronda os he puesto a Mr. Bison y a Mario Bros. Digo, es que esta era de regalo. No lo entiendo. Habéis sacado unas muy difíciles. Y bueno, Gracias. vienen las dos últimas. Ferdinand, venga. Si aciertas, empatas. A ver. De momento. Uh, Creo que se train, ¿Train to Busan? Train to Busan, muy bien. Oh, yo iba a decir parásitos. Muy bien, se ha fijado en el sí, tren. Se ve el, se ve el tren de fondo, sí, señor, sí, señor. Está claro. Bueno, bueno vais empate a y no. si Strawn acierta. Bueno, o si fallo y gana el rebote, pues oye, esto... otro, otro empate más. No, ¿Sí? Si, si fallo y acierta él, no. Que se no, falla. no, él ya ha acertado la suya. Ahora está ahí claro. empate. Si aciertas claro. tú. Ah, oh, claro, el rebote, claro. Claro, si yo fallo acierte y gane? acierta, gana él. Así que no, no puedo permitirme el fallo. Bueno, ahí va. Ah es eh, Will Smith eh, Wille, eh, Will Will West ¿Way, Will West? Sí No es Way, Will West ¡No! Ah, claro, bueno, de, de Will Smith, claro eh, uh, ay, no, quiero mar, no quiero mirar eh, eh, eh, Voy a poner el tiempo Cuenta atrás ¿Yo, yo robot? Yo robot, ¿es tu respuesta? Sí. Soy leyenda. No. ¡Empate! ¡En no, la segunda. ¡Empate otra vez, empate, tío! No puede ser. Otra vez empate, tío. Tenemos que cambiar las reglas de este juego, siempre quedamos empate. Eh sí, yo creo que tendríamos que poner. Leyenda, pues. Yo creo que tendríamos que poner una imagen de desempate. ¿La estáis viendo ya? Sí. sí. Eh, ah, Perdón, ¿la ah, ves? ¿Cómo se llama? ¡Rocky! Ah, no... Venga, el primero que la acierte. Rocky, Space Jam... Eh... El Comando... Eh... A ver... Coño, ¿cómo se llama? Jesse, ¿Cómo se llama este, coño? Eh, el Apolo Gris, ¿cómo se llama? Eh, bueno, eh... ¿Apolo? Apolo... ¿Aplu? Depredador... Eh... A ver... No sé. <risas> ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? Predator... Ale, Predator no, 2, Rocky a, 7, a Rocky ver, 24. A, es que, Joder, es que no sé si dáselo a Shroud. ¿Por qué? Porque no es exactamente la película, pero. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, Rocky 6, Rocky 7, Rocky 8. <risa> no, no es de Rocky, pero. Sale Rocky. Está. Uh... Ah, la es la. La Scar Que salió en Scary Movie, pero no me acuerdo. ¿O ¿Oh, sí? ¿Qué es eso? Eh, pues, eh, creo que se la voy a dar a porque... Va a ser el de Rocky, coño, el... ¿Cómo se llama? Apollo Cris. A ver, la película... Foloseando? Es Crit. Es Crit. Ah, pero Creed es Rocky 24, cuenta. Bueno. Pues nada, es Crit. <risa> así que... El... Le vamos a dar la victoria. No has dicho nada, Ferda, No has estado, no has estado a decir, a bombardear con. Le vamos a dar la victoria a Sraum. Pero bueno. La parte de ella humana te falla, el, el bombardeo de información constante. <risa> me lajeé, me lajeé con tanto bombardeo. Bueno, Ferdan, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Bueno, bueno, estaba muy bueno. Casi gano, mano. Yo iba a decirle, soy leyenda, mano. Casi. Yo dije, ya la segunda opción era, pero ya, pues ya fue, mano. No, no, he, he temido por mi reinado. Eh, he temido por mi reinado. Ha sido un rival muy duro hoy, Ferdan. Bueno, pues nada. Traun, eh, ¿quieres despedir el vídeo? No, yo no quiero hacer nada. Que lo haga el invitado. Pues Ferdan, ya sabes. <risa> <risa> Te toca. <risa> bueno, gracias por la invitación. Este mano, suscríbanse al canal para que vean más duelos y batallas como estas y que en algún momento ver a Traun perdiendo. Y espero que el siguiente invitado pueda dar lo mejor de sí. Y lo más importante, ved Zombiverso y Ferdan, sus cosas, sus canales, que él hace cosas ahí también. No le va mal, no le va mal. Tiene 20 o 30 suscriptores por ayudarle a crecer, que no le va mal al chaval. Pues nada, Ferdan, muchas gracias. Venga, chicos, hasta luego.